Hola, soy Tony Mena y estamos presentando el nuevo Fly3 Bluetooth Charge. Blackstar presenta este nuevo modelo, estela del Fly3, Fly3 Bluetooth y en este caso Fly3 Bluetooth Charge, con una batería recargable vía USB-C de una duración hasta 18 horas. Más allá de ser un amplificador de 3 vatios, Blackstar se ha centrado en la búsqueda de un buen tono y de un uso sencillo, tanto a nivel doméstico como a nivel profesional. Este amplificador dispone de dos canales, Clean y Overdrive. También un ecualizador paramétrico con tecnología exclusiva ISF de Blackstar y un efecto de delay con su mix. También dispone de una entrada en Mini Jack para reproducir bases y tocar encima y de una salida en Mini Jack para auriculares. Podemos apreciar un acabado mate con una construcción muy sólida que le da robustez. Dependiendo del nivel de ganancia, podemos encontrar sonidos más limpios a sonidos más crunch. Así suena. El potenciómetro de acualización y la tecnología ISF de Blackstar podemos encontrar tonos más brillantes tipo americanos o tonos más cremosos tipo británicos. El delay más el parámetro de cantidad de efecto nos permite pasar de slapbacks a reverbs. Con la pantalla de extensión FLY103 podemos pasar de 3 a 6 vatios, tanto para tocar como para escuchar música en estéreo en nuestro escritorio. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.